soy el licenciado Sandy Omar Martínez y la razón de yo comparecer ante las cámaras es para interponer una denuncia y llamar la atención de las autoridades, tanto del Ministerio de Hacienda como de la Lotería Nacional, así como también del, de la Banca Real, Lotería Real de la Tarde, toda vez que en nombre... De esa entidad comercial, de esa institución, principalmente la banca, banca Real, Lotería Real de la Tarde, el señor Hilario Rosario Vicentes Vicente y la banca PH Hilario están expidiendo, vendiendo números eh,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 ¿A cuánto fue condenado? ¿Qué cantidad de dinero fue condenado? Él fue condenado a pagar el ticket 335 mil pesos, más las costas del proceso que as ascendente aproximadamente a unos 450 mil pesos ¿Qué alega esa persona? Él alega que, lo, que los números que se jugaron se, se realizó la jugada posterior a que, a, que a, que, a que saliera en la lotería nosotros decimos que no, que lo que vale es el ticket la misma banquera, cuando nosotros fuimos a a cobrar. Allá, la misma banquera nos dijo, no, él tiene que pagar, porque la jugada está aquí, la jugada es legal. Él me llamó y me dijo que si yo estaba dispuesta a declarar, yo le dije, yo voy a declarar la verdad. Me dijo la misma banquera que me vendió los números. De manera que él no tiene otra alternativa que hacer el pago como manda la ley. La ley dice que es al día siguiente, la ley que rige las bancas de apuestas, dice que es al día siguiente. Si no lo hace, ya está en mora. No tan solo en Mora, sino que se constituye en una estafa, porque él está vendiendo un número, está expidiendo, recibiendo cantidad de dinero, y luego entonces se niega a pagar. ¿El llamado que le hace en este momento a es Bueno, el llamado que yo le hago es que por la vía correspondiente, y si él quiere que vaya a mi oficina, él sabe dónde, él tiene mi número, tiene la dirección de mi oficina, que vaya y que me pague